Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, y hoy vamos a estar viendo lo que es esta nueva rama que acaba de salir aquí en el test server Bueno, ¿qué podemos decir de esta rama? Podemos decir primero que eh, son todos doble cañón, ¿bien? Tenemos el IS-2-2, después tenemos como tier 8, ¿bien? A partir de lo que sería este kb 3 Aquí ves como tier 7, el kb 3 la rama del kb 1 T-150 KB-3, IS-2-2, IS-3-2 IS y ST-2. Al final que sería el tier 10. Una vez que llegamos al tier 8, aquí podemos ir desbloqueándolo. Y nos encontraremos con este tanque. Bien, yo lo desbloqueé, lo equipé un poquito. Así le puse simplemente hermanos de armas y una habilidad más. Que sea de, o sea, sería una tripulación normal. No nada muy descabellado. Pero tampoco... Salir al campo de batalla, digamos, eh, pelado pelados con la tripulación en cero sería lo más recomendable y menos en tieres alto. Por eso es que le puse dos habilidades, la tercera directamente ni se la equipé. Así que bueno, vamos a ir con lo básico que es esto sentido, hermano de armas y después algunas cositas más que reparaciones, extintor y bueno, eso. ¿Cómo lo equipé yo? Es la forma en que yo lo equipé, digamos, porque creo que sería la mejor manera para mí, por lo menos. Estabilizador vertical, le puse ventilación mejorada, o la ventilación, digamos, improve, ventilation class 3, class 3 y le puse después eh, lo que sería el apuntamiento mejorado, o el cierre de retícula mejorado. Con respecto a este IS-22, podemos decir que con el cañón inicial, porque fíjense que Todavía no lo no desbloqueé todo. Quiero hacerlo con ustedes para que vayan viendo qué onda. Y, y vayamos analizando parte por parte lo que son. deshuesando, podríamos decir. Este pollo. ¿no? O sea, viendo bien qué tiene. Qué es el tanque por dentro. Como primera medida, vamos a ir eh, comprando la lo que son las orugas. Esto no tiene mucho, mucho valor tampoco. Después tenemos este motor. Eh, que es un motor de Tier 9. Y tiene una potencia de 750 caballos. Y un peso de 700 kilos. Bien. Ahora vamos a, vamos a colocarlo. Vamos a ponerle la radio también. Que tiene una radio con una señal de 625. No sería la mejor radio que existe en toda la galaxia. Pero es la que viene con el tanque. Vamos a ponerle la torreta. Eh, la segunda torreta que sería la definitiva de este Tier 8. Piensen que esta primer torreta. La que viene tiene unos 215 de eh, blindaje frontal, unos 100 de blindaje lateral y unos 90 de blindaje trasero. ¿no? Después podemos decir que tiene un rango de visión de 330 metros, lo que es bastante, bastante poco, ¿no? Es bastante, bastante poquito y eh, básicamente no vas a ver nada. Vamos a ponerle la que corresponde que tendría que ir, que es esta de 235, o sea pasamos de tener... 215 190. A tener 235 140 120. Un poquito más de velocidad eh, de giro de torreta. Pasamos de unos 24 a unos 26. Y unos de 330 de metros de rango de visión a unos 350. Bueno, dicho esto, vamos a ver el tema. Una de las cosas más importantes del tanque. Bueno, el cañón. Vamos a arrancar con un cañón de 85 milímetros, ¿bien? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Es un cañón, digamos, que por el daño que tiene, un daño de 180, estamos como medios, medios cortos, digamos, ¿no? Por decirlo así, eh, 180 viendo tier 8, primero siendo pesados, segundo viendo tier 8. La verdad que es un daño bastante, bastante escaso, ¿no? Podríamos decir, eh, es un daño eh, que no, no significa mucho, salvo que peguemos los dos tiros, el doble cañón, y podamos hacer un daño de 360 más o menos, o de, incluso unos 400, o tal vez no, tal vez eh, puede que hagamos 300, porque 150 y 150 en el peor de los casos serían unos 300 de daño. Para eh, estar recargando en unos 10.09 segundos y la verdad es que no parecería mucho del todo. Pero bueno, vamos a meterle entonces este doble cañón mejorado, digamos, el que le sigue. Que ahora vamos a ver de qué está hecho realmente este tanque. Pasamos a tener, eh, pasamos a tener unos 221 de penetración y 256, ¿bien? Y con el anterior teníamos 212, 238, lo que es muy, muy poquito. Bueno, eh, munición principal AP, munición premium APCR, bien. Vamos a equiparlo. Tenemos 221, 256. Vamos a tirar un poco y un poco. Y unas 15, que es un montón. Vamos a tirar un poco acá. Yo qué sé, bueno, ya está. Ahí, ahí va. Después, eh, esto con respecto al tier 8. Bueno, vamos a hacer una partidita, vamos a ver si podemos enganchar batalla. Bueno, mmm, 50-100 de aquel lado. Como siempre les digo, chicos, antes que arrancamos una partida, nos fijamos bien qué tenemos del otro lado, qué tenemos del nuestro, en qué mapa estamos, qué es lo que nos conviene hacer mejor, bien. Bien. Tenemos un 50-100 autocargador con 6 proyectiles. Eh, ok, perfecto. Puede tener el de. El último cañón, supongo que tendrá. Sí, seguro. 65T, IS-2, todo IS-2. Lobe, BK-100, el Mau Breaker, el STRS-1. Ojo con ese que es muy buen tanque. Y dos Elk. Ok. Nosotros tenemos mm, lo mismo, casi. Salvo que tenemos un Lobe menos y tenemos un Mau breacher más. Um, vamos a irnos so oh, Esto van a arrullar por acá a Sin asco van a arrullar por acá No mm, Bueno, ya está vamos. vamos con el equipo, es así No aconsejo No aconsejo yo en lo personal Después cada uno haga lo que se les ocurra pero no aconsejo que vayan dos solos por la ciudad solamente. Porque si ellos hacen lo mismo por aquel lado, ustedes van a verse totalmente. Totalmente rebasados. Mira, el 50-100 se lo llevó al Elk. Lo pusieron, lo bañaron en azul. Ah, les recuerdo una cosa por si tienen planeado entrar al test server: que acá existe el daño aliado y se puede hacer daño aliado como existía antes. Se comió un bombazo el IS-2 Ahí nos están haciendo un huequito para que entremos nosotros Y nos comamos un lindo bombazo A ver chicos, si se corren un chiquitín Me hacen un espacito, ahí está, gracias No tenemos ningún tipo de... Ah, sí tenemos, buena dentro de todo Pero hace falta que vayas aquí estamos en la cúpula del comandante y el tito el tito el tito Nando puso ese tiro pero para correr hermano bueno me pego más a vos les digo que la depresión del cañón no está nada nada mal te digo otro tirito que le metemos al mau ayer me preguntaban en el directo si valía la pena mau breacher ya ven que no porque no. no vamos a ver si le podemos meter un doble bomba no tiro que rebota se la pusimos en la cúpula, y rebotó igual el, S el STRB que está campeando allá atrás yo me la juego que debe estar eh, aquí suponte, vamos a hacer ahí un, una probadera ¡Yuhu! no sé no creo que, no sé si le moqué, si no le moqué no tengo idea pero estamos recargando en unos 10 segundos los dos cañones casi más o menos, a ver, perdón un cañón por eso, tengan mucho cuidado cuando disparan... Cuando disparan el doble cañón. Me la puso abajo, estaba demostrando demasiado el chasis. Lo que pasa es que, bueno, él está bien posicionado acá nosotros. Estamos en la cima. Bueno, ya podemos seguir avanzando, supongo. Bueno, no, no, no estaría del todo seguro. <coughs> podemos mandarnos un rush por aquí, a ver, vamos a ver. perfecto, nos sacan este, pero disparar para allá, ahí va, perfecto, si no, quedamos cruzados, ay, que no me puedo acomodar más, chabón, tiro abajo, tiro abajo, fíjense que tenemos bastante buena penetración con este tanque, <coughs> Unos 259, si no recuerdo mal Que dijimos, 256, perdón, ahí va Bueno, ahí está el STRS-1 Hermoso cazatanques Se comen las dos bombas Le metemos el doble cañón nosotros ¡Yuhu! Le metemos 444, bien Que la verdad es que no vi bien, pero interpreto que sería lo que le quedaba de vida no capturen, chicos. Vamos a pelearla. Aunque la perdamos, vamos a pelearla. ¡Woohoo! ¿Quién lo voló? ¿Quién lo voló? ¿Quién lo...? Ah, el strs 1 Claro que sí. ¿A dónde estás? No, lo que pasa es que... Si está ese... No, no. Lo que pasa es que está ahí el STRS. Es que no lo vamos a ver en la historia de la humanidad de la vida. Y el chabón nos va a hacer pollo a todos. No, el tema es que si no limpiamos ese STRB, estamos re en el horno, man. Ah, ahí estás, Bebote. ¡Yujú! <risas> Hola, Bebote. Adentro. Le metimos los dos cañonazos. Eh, y vamos a buscarlos a estos. Cornetas. No le veo. No le veo futuro a este tiro. No, me lo como yo. No le veo mucho futuro eh, al tiro en sí. yo no me estaría saltando el sexto sentido, me parece a mí, o qué onda? O oh, what the fuck? Doble cañón, olvídate. le dimos al piso. Bueno, viene el Elk. A ver si recargo antes, aunque sea para darle un tirito. 2.70 le sacamos, qué, qué caca. Bueno, 2.410 de daño, más o menos. No fue una gran partida. Igual seguía el... Pasa ahí, los chicos. Se pusieron a capturar... Lo capturen, es un test server, amiguitos. Sigan probando el tanque. Acá no importa ganar o perder, lo que importa es probar los tanques, por favor Pero bueno, podríamos haber, teníamos vida todavía, podríamos haber metido Algún que otra... ¿Qué hice acá? No sé, no sé de qué hablas eh, podríamos haber metido algún que otro tirileo Yo no entiendo, porque te matás haciendo algo en el test server Y te pones, entras acá y te pones a disparar a tus compañeros, la verdad es que es algo que Estos muchachos, mamita bueno, eh... No sé si conocía alguno de los chicos que ande por aquí, pero no, creo que no. Bueno, eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Daño. Vamos aquí. El que más... Y si sí, el cazatán que se pone atrás y empieza a disparar seguramente. Eh, después estuvimos bastante, bastante cerquita de los demás. 2004, 2004-10, 2004-60... 2008 El BK168 Del equipo contrario Bueno, en la partida Terminamos, de, de los tanques pesados Por lo menos, terminamos primero, segundo Terceros De los de los 30 jugadores Así que ni tan mal Tampoco mm, No entiendo por qué este terminó Con cero de daño, teniendo este tanque Ah, este es el que estaba en la base Ok bueno, eh, más o menos habrán visto Lo que es este tanque, chicos Vamos a pasar al siguiente, entonces Este es el Tier 8, les pido disculpas si se va a hacer un video Más largo de lo habitual, pero es que tenemos que Probar la línea completa eh, Así que, por eso Por eso, por eso, quiero probarlos Bueno, eh, vamos a ver esto Lo que sí no me di cuenta es de que, que ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? Vamos a Tech Tree Y vamos con el Tier 9 ¿Qué podemos decir de este IS-3? El 2 Que ahora lo vamos a estar probando en el campo de batalla eh, Primer cañón 221, 256 No está mal, no está nada mal El daño es de 300 Y tenemos una recarga de ¿cuánto? dijimos De... Eh, esperen que no vea un capso Tenemos una recarga de 13,76 Ok Con dos proyectiles Y tres entre tiro y tiro Ok bueno, no está, no está nada mal ya el cañón que nos viene de stock, por decirlo así. Eh, no, está, no está mal. Creo que es bastante mejor que el otro, que el que nos viene en el IS-2 de tier 8. Y vamos a meterle el segundo cañón que sería el de tier 9, bien. Este cañón a diferencia del otro ya es un, es un 122. Penetra menos. A ver, a ver, a ver, a ver, chicos, a ver. Tenemos el primero con 221, 256 y 300 de daño. Ah, ok, perfecto. Este penetra 226, 248. O sea, perdemos 8 de penetración con la munición premium. En el segundo cañón hablo. Y pegamos, en vez de pegar 300 como en el primero, pegamos 390. Ok, pero tenemos una dispersión... Mayor y un cierre de retícula mayor todavía. O sea, pasamos de tener 0.38 de dispersión y 2.3 de cierre de retícula. a tener un 0.42 con 3.2. Mm, no le vas a pegar ni el arco iris con esto, mamita. No, no, no, no, no. Yo recomiendo directamente este cañón ni sacarlo. Acá tenemos recursos ilimitados, por eso estábamos probando todo. Pero este cañón ni se acerquen, chicos. Yo diría: pasar de este. Lo que pasa es que, bueno, hay que tener experiencia libre. Yo les dije que guarden experiencia libre para esto. No sé si lo habrán hecho, si me habrán hecho caso. Vamos a ponerle las orugas. 24.000 de experiencia libre. Vamos a meterle esto. Vamos a meterle el motorcillo. Ok, perfecto. Sí, sí, es élite. No me interesa nada. Esto tampoco. Meterle a radio ahí, yo qué sé. Y vamos a montarle el último cañón. El BL-9SD. Opa, mira acá lo que tenemos Tenemos una penetración de 2.43 con munición estándar 2.92 con premium Pegamos 3.90 Dispersión de 0.40 Y un tiempo de cierre de artícula de aiming time De 3 segundos Vamos a probarlo chicos, dale Blindaje del chasis 145 eh, 90 145 frontal, lo tenemos en B Es el tradicional IS-3 Um, 90, 60 traseros Tenemos 2,80 De frontal de torreta Acá tenemos 2,35 Fíjense que casi no tenemos cúpula de comandante Muy, muy limitado, está buenísimo eso uh, Menos 8 grados de depresión Eso es lo que estaba viendo en el anterior Tenemos menos 7 grados Ojo que estos tanques van a estar muy, muy bien Si podés sacar solamente la torreta porque tenés menos 8 grados de depresión. Muy, muy bien. Muy bien. Y hay que tener mucho cuidado con estos tanques. En manos de alguien que sepa jugarlos. Puede hacer destrozo con este, con esta depresión de cañón. Mm, no sé. Vamos a verlo, chicos. La dispersión de 0.37. Recuerden que tenemos eh, hermanos de armas. Esto sentido. Y dos cositas más. Pero no. No está no está full el tanque. ¿Por qué le pone 30? Es un montón. Bueno, eh, estamos completos acá, acá, meterle un par más, yo que sé, ahí, que pum, que pan, perfecto, vamos a mandarle. Y vamos entonces, a, miren que no tengo, no llevo nada, o sea, llevo los consumidos premium, pero no llevo raciones extra de combate ni nada. Bueno, bueno, bueno, vamos a ver entonces, salimos en una partida de tier 9 y tier 10, bien... La peor la peor imagen que podíamos tener Que es esta Creo que este es el peor matchmaking que te puede tocar, me parece Siendo un tier por abajo En tier 9, digo, ¿no? Porque después tenés tier 8 Contra tier 10 Pero en este caso eh, Donde tenés la mitad del equipo de tier 10 Y la otra mitad de tier 9 y, y, Estás un poquito en franca desventaja Bueno, bueno, bueno Vamos a ver si podemos usar esos grados de presión que tenemos Esa torreta Esa torreta bastante dura En el chasis nos van a entrar seguramente eh, De manera fácil Uy ese pin como se va ese ping Me pasa que acá mmm, Realmente no tenemos las de ganar Salvaron las nalgas. Correte, ¿por qué chocas, hermano? ¿Por qué? ¿Cómo le gusta chocar al, al. Ah no, pero mirá el T30, te la clava, boludo, te la clava ahí con APCR. O sea, ni te apunta el chavo, me encanta eso. que esto es un caos. Es, es la segunda guerra mundial más o menos. No puedes po no disparar porque no no no es que todo no, se se... <risa> se le tira encima, boludo. Este es un quilombo, chabón. Por favor, qué desastre. ¿eh? Pero mirá, están todas acá como locas. ¿Por qué no miran para atrás? Yo me como el tuyo, pero vos te comes el mío, papu. olvídate pollo. Sabé lo que me lo comía, pero vos te vas a comer el mío segurísimo, man. Increíble como el T30 con APCR te entra. O sea, ojo, chicos, mucho cuidado usando el tanque. ¿eh? La torreta te la clava, pero como si fuera. Como que se dice mante mantequilla. Uf. No, sí, Pff, claro que sí. Me la vas a clavar y yo a vos no. Claro que sí, bebote. claro que no me matarás oh, si me salía ese te juro era un champion League acá hay que tener un poquito de cuidado porque está el tiger seguramente por allá atrás dónde está la grille acá nos van a detectar y nos van a hacer repollo estamos a 11 de vida chicos Yo creo que un tirito más podemos pegar con estos 11 de vida. Tal vez, no lo sé. Vamos a ver. Oh, ya se lo van a comer a este, olvídate. Se lo van a, a cenar. Doble cañonazo ahí adentro, al doce y tres. Despotean, no sé dónde, de allá. Se la ¡yuju! Yo les dije que íbamos a hacer valer estos 11 de vida. Se los dije, chicos. No me digan que no. Vamos a ver si podemos pegar un tirito más, dijimos. No, vamos a engorrar ese tiro, man. Nah, no, pero ¿dónde me la puso? ¿Me la puso? ¿Con APCR en la torreta? Bueno, chicos, fíjense entonces que la torreta es una caca. Básicamente porque en la torreta te entran todas. O sea, hay que tener mucho, mucho cuidado. Igual está ganadísima, pero el chabón tiró... Cargó una PCR, la tiró y me la clavó en la torreta, o sea... Porque el chasis lo tengo totalmente tapado para él. No había chances, o sea... No sé, tiró, tiró así a... Que sea lo que hizo la... La gran que sea la que Dios quiera Y tiró por tirar Y la embocó Y penetró O sea, no es que no penetró Penetró <risa> Penetró Y vaya que penetró Pero bueno eh... ¿Dónde está el chaval? Ah, acá está Perfecto, adentro eh, Bueno mmm, Ni tan mal entonces esta partida Más que nada para que vayan viendo Cómo es este... ese 3 2 Bueno chicos, acá tenemos los resultados Entonces, a ver eh, Fue una victoria Maestría de segunda Bueno, sí, si no lo... Bueno, pero lo estoy usando la gente, no sé qué raro bueno, no importa. Dos maestras de segunda. Y nos dieron 2.177 de daño asistido. ¿Pero qué hemos hecho? Estamos ahí en primera línea. A lo peor Hicimos cuatro daños críticos. Uh, track, track, todo track. Y sí, siempre que se pueda, como les digo. Siempre que se pueda traquear. Track, track, orugas al conductor. Y acá también track. Um, Nada, chicos, eso, lo que les decía. A ver, terminamos en daños segundos, terceros, terceros. Bien, bien, bien, no está nada, nada mal. Una cosa, a ver si, si perdemos créditos como perros. Escúchame una cosa. Déjame ver lo, la torreta. 280 de torreta y me la clavan en el mantelete, boludo. ¿Qué onda? What the fuck? Eh, igual el STRB tiene una penetración hermosa Te digo Con APCR me la clavó Y, ten, y tiene 350 350 y bueno, No sé, será. <risa> será Así que ya les digo El T30 me la clavó O sea, en tier 10 Con el is 3 2 en la torreta Tenés mucho cuidado porque te van a entrar los cazatanques por lo menos te van a entrar segurísimo. Segurísimo. Así que tené mucho, mucho cuidado. Y ahora vamos a meternos en el último de este video. Si no se nos va a hacer demasiado largo. Y demasiado pesado para subirlo. Daño 440, penetración 258 con munición AP. Fíjense que cambia la munición de una de la APCR que tenían estos... A hit en el final. A mí no me gusta en lo personal la hit. Prefiero la PCR. Pero es algo personal. Una locura mía. Y, y sube lo que es el blindaje de 280 a 300. O sea, básicamente es la misma, es la misma porquería. Básicamente en la, en la torreta. Pero fíjense que a diferencia de este. Que acá casi no tenemos cúpula de comandante. Acá nos meten una cúpula ahí arriba. Para comerte todos los tiros. Habidos y por haber Así que si tenías pensado torretear con este Y decías, bueno, ojalá que la cúpula esté acá atrás, eh, bueno, no chicos La tenés adelante, o sea que apenas asomas Si me sacas torreta y yo soy tu enemigo Y lo primero que hago es te apunto ahí Chao, listo, sos pollo me, me, imagínate si con este Te clavan ahí tirándote Y no tenés cúpula del comandante, casi Mira este chichón que tenés acá Que es, es o sea, no sé Estás llamando, estás invocando a la muerte, básicamente, porque estás en el horno. Menos 8 grados de presión eso es bastante bueno. 2.5 tiempo de apuntamiento, igual que en el otro. 0.37 dispersión, daño promedio, un DPM de 2.460. 2.430. 2.300, eh, va subiendo, pero es básicamente el mismo. No, no, no cambia mucho la cosa. Seguimos con dos habilidades en el, en el tanque. Potencia específica de 12.03. Es básicamente lo mismo En tier 8, tier 9 y tier 10 va mejorando un poquito Pero, pero es lo mismo Bueno, vamos a ver entonces Qué onda con este tier 10 Manningham Blind Varios ST2 De ambos lados Cargo hit, no me voy a andar con estupideces Vamos a ver si podemos meter algún tirito 60 TP, la tenemos bastante complicada para penetrar esos bichos Son bastante, bastante difíciles de penetrar Pero vamos a ver si podemos hacer alguillo Se dio vuelta al Cheria. Sherian no te cuesta nada, chabón Estos también son todos unos garcas, Qué garcas que son, chabón oh, Por ayudarlo, me da, me da como esa bomba Es así, es así. Atroden, no la que se sí, comió para mucho. Nada, nada, nada, nada, nada, nada. Eso que le pegué en la mejillita del costado ¿no? y lo tengo casi frontal. Salí de costado así sos pollo, te digo. Te aviso, otra vez, macho. Otra vez te lo vas a volver a comer. ¿Cómo le gusta comer tiro, Es increíble. Bueno, dale, dale, dale, dale. Ya te di tu tiempo para que dispares, dale. Déjame a mí ahora. Imagíname sin ti. Adiós, a tu casa, bro. Por hincharme. Yo creo que estaría para ir a buscarlo. ¿no? Estaría para ir a buscarlo, bro. No, que la gente tiene también La gente tiene mucha suerte a veces, brotherhood. Y yo que apunte mal también, ¿no? La verdad eso. Un poquito, un poquito. Volví a apuntar mal. Ah, esa, esa te la comés. Olvídate, pollo. Hay que volver, hay que volver, voy, voy, voy, voy, voy voy. ¡Espérame, espérame, espérame! Consejos que puedo dar a simple vista es eh, no se apuren al disparar, acá me voy a comer una bomba hermosa Ah, no, pero yo me comí una de 446 y él se comió 900 No, papá, no, no, no te convenía no. El intercambio no fue del todo satisfactorio para tu parte y encima me das tiempo para que yo vuelva a recargar, eso es un golazo. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. ¡Qué lindo que está este tanque, papucho! Y se lo va a llevar inmediato. No, no me lo saques, que era mío. Era mi terno rival. Bueno, bueno, bueno, bueno, chicuelos. Bueno. Tenemos muy lejos a los otros. Eh, no tenemos nadie que espotee, ¿no? No. Perfecto. Uf. Ay, esa munición... Guarda con la T92. Lo dije. Mm -hmm. No sería lo más conveniente avanzar por ahí, ¿no? Es que el tema es que allá está el proveto. No, lo que tiene que haber hecho el 907S es comerse un bombazo de nuestra Arti. O sea, nuestra Arti que está aquí, tendría que haber disparado. Aquí. Uh, pero ya me potearon. Ah, está la 4005 adelante ahí. No, no, no, no. Sí, wait, no die. ST El tema es que no, no, no Acá no No se puede avanzar Están acá, boludo Están ahí los casas No, no, no Vamos, Patriki, Patriki, Patriki. Avanzar tontamente no tiene, Es que no tiene sentido De última nos damos vuelta Y vamos por otro lado Imagíname sin ti. Ay, ¿quién murió el Patton? A mano del proyecto. Está complicado esto. ¿eh? Lo que pasa están bien posicionados ellos. Y nosotros estamos atacando. Estaría bueno que sea al revés. Si ellos atacaran y nosotros estuviéramos. Lo que tendría que haber hecho para mí, ¿no? El 48 y el STB te vas acá a nuestra base y a defender y que se vengan ellos el jugador por medio de vuelo estanco no tiene paciencia se, se va adelante como perro a las mierda con el de allá boludo. ponerle be careful eh, spot me o sea que están por ahí quiere decir eso o sea, tenés cuidado me detectaron le digo bueno otra de las cuestiones con respecto a este tanque ya que vamos paseando por el mapa y acaba de morir el stv eh... Ah, sí, bueno, pero también murió el FB de ellos Ok, ok, ok Es que... Yo no sé si me conviene avanzar ahora Contra un ST2 y un Progetto mm, No, no sería lo más... Lo, no sería lo más mejor No, pero es que no, no, no veo a nadie, boludo Estoy más ciego que... Bueno, que está el proyecto, está roto, está roto. Te detecta de dónde quiere y bueno, vas a verlo y encima te apunta y te tira y te, te las clava todas en el chasis. Bueno, ya tendrás que venir. Pero Chicos, no podemos hacer... A ver, si quiero Si quiero cagar la partida Avanzo como hubiese avanzado Y me la comía doblada Imagínate que me la comía doblada igualmente Sin avanzar No, pero Arti, dale, por favor, hace algo Ya que sos Arti Ah, porque el proyecto va a avanzar pues. Sí, es el que Escaparte, eso es lo único que puedo hacer Ah, mira. Dios, Dios, las artillerías, mamita, qué tema. ¿eh? Yo sé que muchos las aman, pero. ¡puaj! Es que me voy a comer la bomba de atrás, olvídate. Del 907. Hacia la Arti, si sí, por lo menos de acá que mire, que apunte para acá que Ahí va, mira Ah, soy pollo, leí Bien, Arti Bien, bien, bien, bien Bien, bien, estamos haciendo acá una partida épica Chicos, una partida épica Estamos aguantando como, eh, como podremos El tema es el proyecto mm, Yo, tío, la verdad, me daría media vuelta Y me rajo de acá, me voy a buscar la Arti Está muy roto el probeto ¿Será acaso el mejor Tier 10 ¿Del juego? Es posible Por visión, movilidad y Tipo de disparo Creo que sí Bueno, 4363 chicos 1640 de rebote, 1332 de daño asistido ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren de mí? Es así, es lo que hay Es lo que hay Bueno, amigos, acá está. Es lo que hay. Eh, ¿Qué nos dieron? Eh, experto en Demolición. Nos dieron Master Gunner. Eh, Maestro Tirador. Mm, Disparar a matar. Fire for Effect. ¿Y qué más? Breezer. Eh, ¿Sería Destructor? ¿Sería algo así? Eh, sí, no me acuerdo cómo era la traducción correcta. Bueno, el FD-4005. 4.800 de daño. 4.300 de daño. Y el proyecto... Pff, está, es que está muy muy roto chicos, lo lamento el que no piense lo, lo contrario pero mira, en 15 segundos metes y pegás 360, o sea que pegás 400 por tiro más o menos, una penetración de 268, casi 270 330 es más, tiene más penetración que este con hit y encima esa torreta de 120 a veces sacas rebotes, eh, acá tenés ¿cuánto tenés? 310 Uf. y encima tenés visión y movilidad con ese. Acá no tenés ni visión ni movilidad. Eh, pero bueno, es lo que hay, chicos. Es lo que hay. Espero que les hayan gustado las replays. Espero que les haya gustado este videito que hicimos. Bueno, que hice, mejor dicho, para ustedes. Y que hayan podido ver de manera... Traté de hacerlo lo más completo que pude. Analizando los tanques. Viendo qué trae cada uno. Haciendo un repasito así rápido. Lo que podemos decir como característica de este Tier 10. Características positivas, 258 con AP, HIT, su segunda munición que tiene 310 de penetración, un calibre 122, 440 de daño por tiro, eh, menos 8 grados de depresión, lo que no está nada, nada mal, 2.5 tiempo de apuntamiento, 0.37 de dispersión, después el Tier 9, 390, penetra 243, segunda munición APCR, 292, no está nada mal, menos 8 grados de depresión, 2.5 de apuntamiento, 0.37. 280 de torreta, 145 de frontal de chasis, el Tier 10 tiene 150 y 300 en la torreta y el Tier 8, el IS -2, eh, 2 tiene 300, me parece un daño que se queda un poquito, ¿cómo decirlo? Un poquito corto, denme un segundo que quiero ver algo, eh, estamos en lo correcto, sí, perfecto, ahí va. El 100, 100 milímetros tiene 300 de daño por tiro 221 y con APCR Segunda munición que me gusta la APCR 256, menos 7 grados de depresión No está nada nada mal 2.09, tiempo de apuntamiento Dispersión de 0.35 2.35 en la torreta Y 110 chicos Bueno amigos, espero que les hayan gustado Como les dije anteriormente, dejen su like Suscríbanse al canal Y nos vemos en la próxima Chau chau